Saludos, mi nombre es Juan Carlos Frías Acosta. Actualmente resido en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Soy maestro de lenguas modernas con experiencia docente en diversas casas de estudio, tanto del sector público como del sector privado, así como en programas educativos a nivel nacional, Gracias al empleo de las tecnologías de la comunicación e información, la educación ha logrado llegar a más lugares y facilitar el acceso a la formación a muchos estudiantes de los sistemas de educación que incluyen estas excelentes herramientas en sus planes de estudio. En la actualidad, comparto las aulas físicas y virtuales de múltiples programas de estudio. Desde mi rol de docente, me comprometo en acompañarles y asistirles en todo el transcurso del Plan Nacional de Inducción, con la finalidad de que la inserción en el sistema de educación sea de gran provecho para toda la comunidad educativa. Les invito a formar parte de esta hermosa experiencia e integrarnos a estudiar y trabajar en equipo a fin de formar personas con principios y valores tanto morales como éticos, multiplicando lo aprendido e incentivar a los demás miembros de diversas comunidades a superar sus expectativas sociales y profesionales. Seguiremos en contacto en esta y las demás plataformas de interacción para lograr un autodesarrollo que nos permita seguir alcanzando metas. Se despide de ustedes el profesor Juan Frías.